Buenas tardes amigos del canal Aquí estamos ante otro juego Y esta vez de los Simpsons Un juego Un poco raro Porque Como veis en la derecha nos dice El objetivo es encontrar a Maggie Y segundo, no andar en los juguetes Vamos a ver por qué Nos cuenta la historia Que, que Homer Pues tras cerrar el Krusty Barger Pues estaba muerto de hambre entonces fue a la nevera y empezó a beberse todas las cervezas que podía del pelotazo que cogió pues algo haría porque se vio a o dijo dice bar que, que somos nosotros los que estamos jugando que simplemente oyó gritos y que vio a homer como un loco con una lata de gasolina y y un mechero. Entonces, pues algo habrá hecho. Y nosotros, pues estamos buscando a Maggie. Como veis, la casa, bueno, no se parece mucho a la de los Simpsons. Le da un aire por algunos sitios. Y para. Aquí hay fuego. Que ha quemado. Otra, Elisa. lisa. A ver. Es lisa, pero se está riendo. Ya, ¡Yes, por favor, se está riendo, parece de chocolate y encima tiene la gafa esta de... Ya. Eso se pone, por favor. Bueno, pues vamos a ver si vemos a, a Maggie. Supongo que habrá una llave en algún sitio, vamos a probar. Pues no, aquí hay un código. Supongo que, que será luego para escapar, pero ¿dónde encontraremos ese código? Ahí está Homer durmiendo. Dios, tiene los ojos cerrados abiertos, pero tiene cara de loco. Está es la ventana de los insos, el piano. Una madera, pero está tieso. Bueno, la ambientación del juego. real. mira qué guapo. Lo del meme. Estupendo. Vamos a ver si, si encontramos por ahí algo Podemos abrir alguna puerta o podemos hacer algo Yo mira Pero que está muerta, que tiene una pala en la cara Por favor Mami Mami La trompeta de Lisa No habrá que hacer nada, ¿no? Oh, oh. Ah, no Pensé que Homer estaba aquí antes Pero no Está ahí acostado ¡Chao, hijo de puta Qué susto Y no es que tenga miedo de tal Sino que... que Que el sonido ahí El pitío ese que ha dado Madre mía, el chillido de loco Por aquí llegamos al garaje. ¡Hostia el garaje! Mira, hemos cogido la llave y ahora hay que subir. Y supongo que la habitación, el ambiente es tétrico, o sea, no hay luz. Vamos con una linterna. Casi piso el bicho ese y casi despertamos aquí al, al este, al joven. Maggie, hola, Dios, menos mal, es la única que parece que está en condiciones. ¿Por aquí hay algo? Nada, y no me toca nada, vamos. there ¿Qué? he oído a Juan, ¡ay que está por ahí!, Chos, está llorando, ostras, está loco como una cabra, ¡viene por nosotros!, Viene por nosotros. Y el código. Y el código. <risa> <risa> No ha pillado Vale, vale Ya no tenemos que rescatar a Maggie Solo tenemos que buscar Que no nos pille Y nos agachamos Entra A ver Ahora hay que buscar el código Aquí está Un 7 Vámonos Aquí un 4 al principio Empieza en 4 ¡Ah! Y acaba en 7 A ver Si podemos escapar Dios, como viene hacia nosotros El loco este Vamos. ¿Y la escalera? ¿Dónde está? Mierda. Ya tenemos los códigos 4 6 6 7 9-1-1 What's oh. your emergency? My dad yeah. just murdered almost my entire family He locked me inside and tried to kill me too, but I was about to escape I'm calling from a phone booth near my house I don't know if my dad knows where I am Send some help Home down son, where are you right now? 742 Evergreen Come here boy! No, please Homer! Ya, yeah. Bueno, aquí nos ha resumido que, que, que no hemos escapado de la casa Que hemos llamado a emergencia Que no han tomado los datos Pero Homer también nos ha perseguido Y nos ha pillado, así que nos ha cascado Vivos como Sabes, como uno la ha frito Con, con gasolina Otra la ha cortado la boca, madre mía el juego está bueno, aunque los sustos son eso, el impacto de ver a Homer, y, pero la sensación que te persigue es muy buena. Así que este juego yo lo valoraría con, con un 7, un 7 sobre 10, creo que es buena nota. Así que si les ha gustado el vídeo, den like, si quieren se suscriben y nos vemos en un próximo juego. Y espero que les haya gustado. Un saludo a los suscriptores y a los que vean el vídeo y hasta la próxima. aquí no hay nada. Hace un ghost, ¿Eh? hace un ghost. Lo atraviesa visualmente. He encontrado un bug en el juego. Ah, no, no, un bug, no me ha pillado.